No podemos resolver las necesidades. Hay asuntos elementales como de salud. Tampoco hemos podido comprar medicamentos. No tenemos cómo hacerlo. En algunos momentos incluso hemos solicitado al gobernador que en algún momento nos ha facilitado. Estaba pensando visitarlo en esta semana para hacer alguna solicitud concerniente a los medicamentos, que no haya que retirar un estudiante por un calmante, por detallitos que tradicionalmente lo hemos resuelto, inclusive cuando no había recursos de descentralización, pero que gestionábamos y había una cafetería y nos portaban algo eh, semanal y de ahí nosotros adquiríamos todos esos asuntos elementales lo resolvíamos.